Desde el pasado mes de noviembre se están llevando jornadas de huelga y concentraciones en los centros de trabajo, tanto de Zara y Leptis como Pull&Bear, y Class, para poder conseguir esa equiparación salarial y esa subida. Y el día 25, después de que se reúna la empresa con Comisiones la SUGT, seguiremos llevando a cabo jornadas de concentraciones y huelgas y cada vez más participativa por parte de las trabajadoras y los trabajadores en las tiendas. Y aparte se nos suma que no dejan entrar a la CGT en esas negociaciones, cuando son los propios trabajadores los que quieren que CGT esté al frente de, de estas negociaciones. Teníamos una huelga convocada para Zara, Lettis, Pulamber y Kiss Class. Entendemos que estas, estas medidas las ha dado la empresa eh, gracias a esas luchas. Son medidas entendemos que pueden equiparar las condiciones de las compañeras y de los compañeros en la calle y es por ello por lo que se ha decidido desconvocar la huelga. Esta nave forma parte de un complejo, de unos antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, que tras 30 años de reivindicación y lucha vecinal conseguimos las vecinas y los vecinos de retiro que se convirtieran en equipamientos públicos. Y la nave de Doiz y Velarde que fue el último en ser rehabilitado y que vimos abierta durante cuatro años en el periodo 2015-2019, tuvimos la oportunidad los vecinos, las vecinas de utilizar los casi 7.000 metros cuadrados de esa nave. Se ha cedido este espacio al Teatro Real. Eh, sin pasar por concurso público siquiera como debería haberse hecho. Y desde la cesión de Madrid Destino al Teatro Real, eh, esta participación de los vecinos se ha, se ha suspendido. Una privatización encubierta de la totalidad de la nave de Dao y Cibelarde para un único uso. Es una fundación que se dedica a dar, eh, a dar cultura y la ópera, por ejemplo, a élites. O sea que este centro lo han financiado todos los madrileños y muy pocos de ellos van a poder asistir a ver sus representaciones. Desde el año 2011, como ya se sabe, hay un real decreto aprobado por el gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero que dice que se pueden aplicar recursos interruptores a aquellas actividades tóxico penosas, con alto de accidentabilidad, mortalidad, etc. Etcétera, etcétera. Y desde el día de su aprobación hasta la fecha, ese real decreto está cogiendo polvo. En una estantería. Pedimos que haya unos coeficientes reductores ante la exposición de una toxicidad de una penosidad y una peligrosidad que nosotros en cada incendio forestal nos vemos sometidos. Se ha decidido hacer una, una huelga general para mayor. Que afecta a todas las personas conductoras profesionales. Y decir, tanto el gobierno como el ministerio, que basta ya y que queremos que esto se solucione una vez por todas.